Hola, hola, buenas tardes. aquí estamos conectando un día más a la taberna Y hoy volvemos a Evil Genius 2 Este va a ser nuestro número 6 de esta maravillosa saga Y ahora nos encontramos, bueno, tal y como lo dejamos la otra vez Tenemos aquí el, el aristócrata, si no me equivoco Ah, no, bueno, esto es un agente, el aristócrata está por aquí Ah, no, es un soldado, bueno, por ahí andamos Y recordamos que lo habíamos capturado eh, eh, creo que ahí esta la aristócrata. no lo sé, ahora lo veremos Bueno, vamos a darle, aunque sea despacito mientras nos ubicamos Vale, además, aquí, ¿qué tenemos para construir? Ah, para sacar los informes, la terminal informática Vale, aquí no nos va a dejar poner ninguna, obvio Vale, hay que empezar a picar todo esto de aquí Vale, que yo creo que ya... No nos vale la pena tirar tanto pasillos. Hacemos la sala aquí grande y ya está. Vale, de hecho, vamos a hacerlo ya. Así, eso es. Para allá, exacto. Y pillamos también todo este trozo posible aquí. Eso es, ¿vale? Y confirmamos. Vale, perfecto. Bueno, que vengan a limpiar y ya lo gestionamos. Vale, luego, a nivel de investigación, ¿cómo estamos? Estamos parados. ¿Cómo vamos a estar parados? En la guarida. Las técnicas mejoradas. Vamos a empezar esta. No hay otra, ¿no? No hay, no hay ninguna otra medias. Oye, pues vamos a darle calor a esta. Las técnicas mineras mejoradas. Vale, perfecto. Vamos a. Ahora están reparando esto. Vamos a escoltar al prisionero. Vamos a llevarlo hasta aquí. Eso es. Uh, ah, vale. Vale, vale, esa es la gente Ok, todo perfecto Vale, aquí estamos curando a la gente Esto es la sala de guardia Este es nuestro despachito Vale Vale, y bueno, ahora pondremos aquí los informes Para que nos pongamos a trabajar a tope Vale, ¿qué más tenemos en el mapa mundi? Tenemos cositas paradas, ¿no? Aquí no estamos trabajando. Uh, podemos acudir aquí. Vale, ya tenemos otra maquinación por ahí pendiente. Vale, pues vamos a pillar esto. Sí. ¿Dónde tenemos? Aquí también estamos parados. Ah, no, no, aquí estamos trabajando. ¿Dónde está la otra? ¿Qué tenemos a medias? ¿Dónde está? Aquí estamos trabajando Aquí estamos parados mm, Necesitamos 20 informes para trabajar aquí Estos es para rebajar la tensión uh, Necesitamos 3 científicos aquí Venga, vamos a arrancarla Vamos a meter aquí 3 científicos Sí, me gusta, estos son dineritos Vale, y el resto Aquí que andan haciendo Reduciendo el... La tensión, si ya está cero Poco más vamos a hacer Secuestrar un aristócrata. Va, vamos a traer otro, pero. Sí, cancelamos la otra maquinación y listo. Vale, con eso arreglado. Aquí, vale, aquí ya estamos trabajando. Habría que explorar o sacar más sedes por aquí. Sería un detalle. Sí, de hecho, es literalmente coger y capturar todas, absolutamente todas las sedes que hay por aquí. Vale. Ok, bueno, vamos a volver a casa y ahora vemos cómo gestionarlo. ¿Cuánta fuerza tenemos de transmisión? Dos. Mucha nos hace falta. ¿What? Venga. Uf. Menos mal, menos mal, menos mal que Iván está fuerte, ¿eh? Porque el otro agente ni lo hemos pillado, tú. Vale. Eh, la verdad es que me he empanado bastante. No sé ni qué ha pasado ahí. Vale. Faltan técnicos. Falta mucha gente en esta guarida, ¿no? Literal que no tenemos gente. No sé dónde se han metido, pero... Vale, vamos a escoltar al prisionero. Al aristócrata. A ver si podemos sacar... Vale, una nueva maquinaria completada. ¿Podemos abrir aquí una nueva base? ¿Esta cuál es? Una buena tapadera. Un botón... ¡Uh! Un montón. ¿Esta cuál es? Necesidades osunas. Vamos a, ver, vamos a recuperar a nuestro oso de peluche. Inspeccionar. Podemos mandar... Esbirro. Ah, vale, o sea, vale, ya estamos mandando al equipo para allá. El aristócrata acaba de llegar a tu isla. Me gusta. Está bien. ¿En qué base estamos parados? Me, me gustaría saberlo. Aquí. Ojo. Tres guardias. Vale, me gusta. Y esos son dineritos. Perfecto. Vale, engaño, el aristócrata A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a volver a casa Vamos a localizarnos, a ubicarnos Menú del sistema, objetivos Esta es la que tenemos Pero no sé cómo se crea Ah, vale No sé cómo se crea un entrenador de aristócratas Se me cuidan A ver Modo de construcción, para enseñar objetos Entrenador de aristócratas Dios, esto es enorme Aquí en la sala de entrenamientos no me cabe, ¿no? No. Necesitamos esa minería nivel 2 mejorada. Ah, espérate. A ver, mover. si reorganizamos esto un poquito. Aquí me va a decir que tu padre, claro. Aquí habría espacio para poder mover esto para acá. Espérate, espérate. Podemos mover este de los guardias. Aquí a este lado. Vale, ni tan mal. Podemos mover este. Aquí. Vale, y eso está bien. Y podemos meter el de los aristócratas. Aquí. Madre mía. Perfecto, confirmamos. Cabe todo en la sala. Lo movemos todo de sitio. Perfecto, perfecto. Claro, ahora en cuanto consigamos recoger más agentes lo vamos a tener súper complicado si no movemos la sala de, de entrenamiento a otro sitio, ¿eh? A lo mejor hacer remodelación integral de todo esto, llevármelo a lo mejor para acá, a esta zona de aquí, y pasarme la zona de guardia allí, que está más cerca de la puerta. Eso la verdad sería un... Un movimiento a tener en cuenta. Capacidad 36 Es que tenemos muy pocos esbirros, eh Al menos me da esa sensación Llegar dentro de 5 segundos Esto es uno de los aristócratas, vale No hay nadie más, ok Ah, vale, está entrenando, estamos entrenando aquí digo, what A Vale, una no, nueva red criminal Me gusta Objetivos, además, ¿será uno de los objetivos secund ah, secundarios? No, aún no Task Opcionales Tampoco Mata un técnico Construye extintores a Se ha capturado un agente Ojo, cuidado ¿Han llegado agentes nuevos? No, aún, aún no por lo menos Vale, a ver ¿Dónde tenemos La nueva red criminal es esta? Eh, vale, vamos a recuperar A nuestro sitio chica, no, no, no, no, no, Como hemos dicho no, no, antes uh. eh, Vale, volvemos a casa No hay O sea, se está acabando y damos generadores Vale Electricidad, objetos, generadores Cabe. Uh, perfecto. 1 y 2 y 3 y cuatro. Eso es. 12.000. Tenemos. Perfecto. Confirmamos. Vale, para adelante. ¿Qué, qué, qué hay pendiente? En los objetivos. En los secundarios. Ah, vale. Y hay que poner a entrenar aristócratas. Eso es importante. Engaño aristócrata. Perfecto. Vamos a poner... ¿Tres aristócratas? Está bien, que por cierto, la máquina de entrenar aristócratas, que se supone que es? Aguarda, son robots rollo de conversación. Uf, parece un, un, un bar ahí. <ríe> qué fuerte, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, veremos a ver qué, qué tal se mueven los aristócratas ahí por la base. Power restored vale, hemos ganado energía, me gusta es eso, o sea, tengo que como que sacar muchísimos más esbirros porque la base parece medio vacía y lo de medio es un decir hay que expandir mucho por allí y ya está y es que no queda otra o a lo mejor hacia aquí, en esta dirección, también sería súper válido. Lo, no sé muy bien qué está probando este señor. ¿Vale? ¿Y han venido los agentes? Porque había como una... Teníamos ahí un aviso pendiente de que iban a llegar... Pero no se ve nada. Míralo, tío. Es, es un botón de ahí tomándose copas con los robots. Madre. Madre mía. Para eso hace falta entrenar. No sé yo, ¿eh? Vale. A ver, paramos. ¿Dónde estamos? ¿Quién, quién necesita trabajo? Tú necesitas trabajo porque estás desocupado. Vale, pues nada. No, a sacar dinerito. Uf, hacen falta 6 trabajadores. Aquí hacen falta 3 botones. Es que no me sale tan a cuenta. O si sí, luego voy a tener que entrenar botones, ¿no? Pero 75 cada 5 segundos y esto es lo mismo. Bueno, esto es la mitad, claro. Y estos son los informes. Pero los informes de momento solo disminuyen tensión. No me dan nada más suculento. Vale, bueno, lo vamos a aparcar. Volvemos a la base. Y le damos. Vale, vamos a construir. Por el momento construimos pasillo a partir de aquí. Y no me parece mal. Vale. Así. Trocoto. Literal, que haya que pasar por la enfermería. Tengo muy poca vergüenza, pero bueno. <ríe> es lo que hay. Vale, esto es pasillo. Vale. O si lo podemos hacer diáfano Mejor que mejor Vale, vamos a meter aquí a la gente a construir A muerte Vamos a pasar para acá La sala de entrenamiento 3000 solo me ha costado esto No, o vamos a hacer cuartel Vale, vamos a hacer que todo esto sea cuartel Espérate, más vertical, eso es Y rollo A muerte Vale, pero es que además de reconstruir esto Quiero que me hagas un boquete aquí Uh, mucho, ¿no? Bastante. Bastante es bastante. Vale, vamos a añadir archivo... No... Eh, sala de control tampoco. Aquí, sala de entrenamiento. Vamos a meter tabique por aquí. Un rollo así. Una fina pared. Y vamos a tener esto de. Esta zona de aquí, de sala de entrenamiento, y pasamos todo para acá. Y esta la vamos a dejar de. De. Ya. Ahí, no me sale. De. Tío, iba a decir vestuario, pero. Uy, ¿por qué está este boquete aquí? De dormitorio, etcétera. Vale, vamos a confirmar esto. Son 12.000 Vamos a gastarnos la pasta en reventar esto y ya está. Sí, porque más tarde habrá que estirar esta sala un poquito para acá. Bueno, veremos cómo lo aguantamos. No me parece mal avance dentro de lo que cabe. Pero necesitamos más esbirros, rollo a punto pala. Que no paren de venir. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestro primer aristócrata. A ver, objetivos. Obtenemos oh, la recompensa de los aristócratas. Vale. Nos sé, hace falta un poco de clase. Vale, o sea, literalmente de gente es que rica, o que aparente ser rica. Lo vamos viendo. Uh, golpea como el viento. Jefe criminal. Botín. Cuestión de vida o muerte. No hay mejor noticia que una noticia falsa. El cerdo. Oh, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Objetivo de botín: 10.000. En los territorios de Martillo. Vale, vamos a empezar este capítulo secundario a ver qué podemos sacar de aquí. El viejo Hubei está usando técnicas de ataque indirecto con la intención de asfixiarte en lugar de aplastarte. Tienes que tener una idea más clara de a quién te enfrentas para no hacer ningún movimiento en falso vale que rollo tiene el monje ¿Eh? estamos en Puerto en mundo, mundo. se me ocurre una forma de solventar esto de te diría que no me no subestimes, pero no eres el primero en hacerlo y seguramente tampoco no seas el, el, el último prepárate, dios vale, va a empezar la fiesta va a empezar la fiesta, vale, ¿Qué tenemos por aquí Ah, vale, las investigaciones criminales a mitad. Ok, aparte, diseño de la guarida. Uh, uh, uh, uh, uh. Bar de tapas para los aristócratas. Me muero. Me muero. Vale, vamos a estirar por aquí. Uf, es que no quiere que pase la gente... Bueno, podemos hacer esto diáfano. Vale. Vale. Sí, haremos el comedor diáfano y ya está Vale, hasta aquí Esto está bien Y vamos a meter aquí En la cafetería la, El restaurante de tapas Para los aristócratas Perfecto Y ya está, confirmamos esto y para dónde Vale, maravilloso Además tenemos aquí Nuevos atributos Ah bueno, claro Los aristócratas aquí desbloqueados Vale, motivación, destreza, sospecha, sueldo. Son súper caros visto, aristócratas. Vale. Uh, botín. ¡Oh! Ya tenemos a Misca. Fue su primer gran enemigo. Dios, a ver, en verdad es un oso ultra Vale, ¿eh? maravilloso. Maravilloso. Ay, no, no, no. Espérate. Confirmamos. Vale. Y ahora volvemos a construir. ¿Qué tenemos ahora por construir? Seis cosas. Mostrador de bienvenida. Reduce el nivel de sospecha y da la bienvenida a tus huéspedes. Que os convence que lo que hay es una empresa seria y respetable. También indica que puertas son solo para el personal. Vale. Eh, lo voy a poner aquí. plan en este sitio perfecto y vamos a mover las cosas de coctelería a otra zona esto es aquí en la terraza rollo 1 y 2 oh, me flipa lo del piano ¿eh? me encanta lo del piano lo hace la motivación de los agentes como hacer el mal a alguien con tanta cultura <ríe> si sí somos en verdad Vale, aquí en esta zona Perfecto ¿Y qué tenemos de decoración? Bueno, estos son dos plantas Dos plantas Ahí ya tenemos como ¡Lol! Planta de casino Palmera ¿Por qué no? Nunca viene mal Vale, listo Vale, confirmamos todo lo que hay construido Perfecto Eh, vamos a enganchar a todos estos, por favor. Alerta roja, venga. Nah, Iván es una bestia. Eh, ¿Los detenemos o.? Vale, vamos a llevar a Ivana que se cure Eh, ¿por qué no? ¿Hay celdas de contención disponibles? Ah oh. Vale, ahora sí Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, pues ya hemos rescatado a Misca, sí. Vale, perfecto. Pues vamos a organizarnos en el mapa. Undi de nuevo. ¡Uh, oh, oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Dos guardias y dos trabajadores. Resolver amenaza. Aumento de tensión en la zona 100%. Rescatar a los soldados leales. Vale, vamos a iniciar esta maquinación. Sí, y obvio, perdemos gente en la guarida, ¿no? Pero. Vale, estamos perdiendo un poquito de potencia de transmisión, pero va a valer la pena. Uh, pero son como un montón de redes criminales, ¿no? Las que hay que investigar en concreto. Montañas, Ah, claro, aquí es donde estamos nosotros. Ah, bueno, a lo mejor son secuenciales En el sentido de, vale, exploramos una Como esta Disponer hasta dentro de 13 minutos Vale, bueno, resolveremos esta y luego la otra eh, Aquí no estamos haciendo nada ah, Vale, esta es la otra que estábamos viendo Vale Ok, volvemos a casa Con esto, aquí, ¿qué tal está la cosa? Ah, Bueno, esta gente sigue ahí trabajando, vale Ole, ahí grande ¿No teníamos que matar a un técnico? Creo que sí Opcionales Mata a un técnico, vaya Mata eh, va. al Mata al técnico se ha construido un investigador de sangre. De, uy, de sangre, ¿sabes? Un investigador de sangre. Un investigador de sable. Eso es. Vale. Vale, nos han dado sus secretos. Nos estamos ganando informes, y si eso está bien. Ganamos muchísima pasta. Vale. Hay que aumentar el tesoro. O. Vale, espérate. Y si... Aquí en la sala de control... Vamos a meter los generadores de informes. Que esto siempre está bien. Vale, vamos a mover esto. Aquí. Ah, aquí mejor. Vale, este lo podemos mover un poquito más para acá. No cabe. Vale, verticalmente. ¡Uy, qué feo queda eso, no! Vale, esto está aquí bien. Entonces, ahora vamos a tratar de aprovechar lo máximo posible. Vamos a hacer aquí en medio como una isla de estos, aprovechando el máximo posible. Dos y tres. Vale, y con esto. Vamos a empezar a sacar informes Nosotros mismos Es pues que además vamos a poner aquí Otro de estos de De Ahí, ya me saldrá Vamos, para poder expandir Nuestro imperio en el mapa mundi Aquí, perfecto, vale, ponemos estos dos Uy, esperad, espérate. ¿cuántos son? 15.000, bueno, a teja. Vale, bueno, está, está bien movido, está bien movido. Vale, hemos conseguido investigar de sable. Venga, a interrogar. Your criminal networks need more broadcast strength to maintain. Uh. Ah, claro, hemos perdido, claro, porque están moviendo las zonas de urgencia. Vale, ya hemos, ya hemos vuelto a la potencia que tenemos que tener. No he los agentes, eh. O sea, cada vez se me hace más complicado. Vale. Vale, hemos sacado más informes. Está bien, está bien. Sí. Vale, vamos a escoltarlo aquí de nuevo. ¿Qué le queda? Es que le queda un montón a la investigación. ¿eh? No tenemos apenas... Vale. Oh. vale, vale, vale. vale Vamos a ubicarnos de nuevo. Eso es. Vale. Bueno, de momento más o menos vamos haciendo la expansión que toca. Al menos es lo planeado o entra dentro de lo planeado. The agent told us Oh, ha fracasado, no le hemos sacado nada. Venga, los guardias. Fío, me parece que este señor. Nada, matadlo. Matadlo. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿No lo hemos matado. Ah, ahora bueno, se ha muerto, digo. Ha tenido una transición un poco rara. Ha llegado un grupo de investigadores. Vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, vale. Claro, es que con esto genera una cantidad de dineros. ¿Por qué te marchas? Un esbirro desleal es un esbirro peligroso No entiendo por qué se quiere marchar ¿Por qué entraría aquí un Sospechar Vale, tenemos nuestros Está ya construida nuestra sala No, en ello estamos Joder, y sí, estamos lentos, tú Vale ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? En el mapundi estamos muy parados Vale, rescata a los soldados Vale, vamos a ir a tope con esta Y lo que salga salió en 10 segundos se resuelve. Vale, pues nada. Turbo y vemos esto antes de finalizar el capítulo de hoy. ¿Podemos reclutar esbirros? Tres mercenarios, dos guardias. Ah, tenemos cantidad deseada 6, cantidad deseada 4. O sea, que hay que entrenar mucho más rápido, ¿eh? Bien, no, ahora con la zona nueva pondremos más zonas de entrenamiento y ya está. También es esos que no somos capaces de transicionar porque no tenemos zona donde construir eh, las taquillas y demás. Vale, vamos a empezar a meter ya aquí. La de la puerta. Vale, y con esto guardan los esbirros el uniforme, perfecto. Pues vamos a poner aquí... Dos, tres, cuatro, cinco y seis, perfecto. Además, como tampoco consume material... Uno de tus mercenarios se ha revelado contra ti, capaz serás... Vale, vamos a recoger. de eh. qué turbio me parece esto. Venga, alerta roja. Venga, alerta roja. Los guardias están súper lejos, pero súper lejos. Venga, vamos todos los mercenarios. Ahí, un poquito de combate. Sí, perfecto. Vale. ¿Queda alguien aquí? No, vale Pues nada, con esto Creo que vamos a cerrar porque se ha debido ya de Completar Esa red criminal Del mapa mundi uh. No se ha completado ¿What? Estoy muy confuso Estoy muy, muy confuso. Vale, vamos a inspeccionar esto. Y con eso me sirve. Sí, porque además nos ha cancelado... No, no, no, no. Oye, pues muy raro. Vale. ¿Qué dos bases quedan? Está que no... Un agente ha sido capturado. Vale, pero... No veo... Ah, tú. Tu... Tres botones. Vale, vamos a meter estos los tres botones y ya está. Con eso nos sirve. Ojo, vale, ya tenemos la investigación para poder picar la piedra a nivel 2. Maravilloso. Entonces, vamos a ir para allá. Mm, bueno, un condensador puede ser interesante, pero esto... Es una pasada. ¡Ah! Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, otros suficios con porras electrificadas y ideales para capturar. No, vamos a meter trampas, ¿no? Creo yo. Tardos venenosos. Uh. Rebodador de petacos. Envía a tus enemigos de aquí para allá con un sonido muy alegre que hasta puedes personalizar. Debe usarse en combinación con otras trampas. Lol. Ventilador gigante un o un rayo congelador. ¿Investigamos el rayo congelador? Mejora para genios. Lugartenientes. Esbirros. Uh, vale, este es maravilloso, almacenar su equipo en el depósito, vale, con esto tenemos capacidad para guardar más gente, o para que nuestras cestas sean más, vale, maravilloso, pues nos quedamos con esta, y con esto cerramos, volvemos a la guarida, revisamos, pausamos, revisamos objetivos secundarios, vale, matar al técnico, bien, y nada, con esto vamos a cerrar el capítulo, y ya veremos cómo continuamos en el próximo capítulo. Pero bueno, ya tenemos a Miska, que es nuestro sitio. Y, y nada, completaremos el resto de objetivos en los próximos capítulos. Así que nada, lo de siempre. Recordad, seguidnos en Twitter a los dos, tanto Kiwi como a mí. Objective?